El objetivo de la cuaresma no es tener una serie de ritos, no es conmemorar simplemente algo. El objetivo de la cuaresma es llevarnos al encuentro con Jesús, a ese Jesús que murió en la cruz, a ese Jesús que se entregó plenamente por amor a nosotros. El objetivo de la cuaresma es llevarnos ese encuentro con Dios. No te quedes simplemente en qué propósitos vas a tener, sino más bien pregúntate si lo que estás haciendo te acerca o te aleja de Dios y comienza a acercarte más a Él. Es decir, vuélvete hacia Él y déjate encontrar por Él. No dejes pasar esta cuaresma como una más, sino que sea la cuaresma definitiva donde tú encuentres la santidad. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.